Hola, la investigación lleva por nombre medición del área foliar de lechuga como indicativo de desarrollo en tratamientos orgánicos y fue desarrollada por profesores y alumnos de la Universidad de Guanajuato. Primeramente, la lechuga es una de las verduras de hoja verde más consumidas en todo el mundo y de acuerdo a investigaciones del SADER en el 2019, indican que México es el noveno productor a nivel mundial. De los 22 estados del país en el que se cultiva, Guanajuato, Zacatecas y Puebla, son los mayores productores encontrándose con mayor disponibilidad las variedades romana y orejona. Asimismo, hay un incremento en la demanda de productos sanos por parte del consumidor final y la importancia del cultivo de lechugas ha incrementado en los últimos años con una diversidad tanto de variedades comerciales como de sistemas de producción, aunque también lo que se busca en todo momento es incrementar el rendimiento. Para poder lograr alimentos sanos y buenos rendimientos se requiere de una adecuada fertilidad en el suelo, por lo cual los tratamientos orgánicos son una alternativa viable. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de tratamientos agroecológicos tales como estiércol, bocache y biofertilizantes sobre el desarrollo del cultivo de lechuga mediante la medición del área foliar. Para ello se utilizó un diseño experimental por bloques completamente al azar, utilizando 60 lechugas variedad de orejona por tratamiento con 5 repeticiones en cada uno según se puede apreciar en la diapositiva presente. En el caso del istiércol, se utilizó la técnica de Velázquez y colaboradores en el 2011 con algunas modificaciones, mientras que el Bokashi biofertilizante se siguió la técnica de Restrepo en el 2006. El istiércol y bocashi se incorporó al suelo antes del trasplante de la lechuga, mientras que el biofertilizante se aplicó de manera foliar. Para medir el área foliar se empleó el software ImageJ, utilizando fotografías de la lechuga en la quinta semana de desarrollo, además de un análisis de la varianza A. Después de haber analizado estadísticamente los resultados de las áreas foliares, se encontró que el tratamiento 0 tuvo la menor área foliar con 213.17 centímetros cuadrados, encontrándose diferencias significativas con los demás tratamientos. En el caso del tratamiento 3 y 4, que fue donde se utilizó Bocashi y Bocashi más biofertilizante respectivamente, no hubo diferencias significativas, pero sí superaron a los tratamientos 1 y 2. De acuerdo a investigaciones de Abou El-Hassan y de soki 2013, reportan que el uso de productos orgánicos contribuyen a mejorar el crecimiento en lechugas y esto lo podemos observar en la gráfica de la diapositiva. Además, Kabilowski y colaboradores en el 2011 observaron un efecto similar al adicionar estiércol sobre la producción de lechuga, pues vieron un mejor crecimiento en comparación con lechugas sin fertilizar. Y aquí podemos ver cómo hay ese incremento en el área foliar del tratamiento 1 al tratamiento 2, que es donde se utiliza el estiércol. Finalmente, la incorporación de productos como estiércol, bokashi y biofertilizante en el cultivo de lechuga contribuye a incrementar el área foliar. Sin embargo, al aplicar bokashi, se obtuvo el mayor incremento de área foliar en el cultivo de lechuga. Muchas gracias.